Dios mío, bendito, por Dios, no me había acordado Miren, eso fue lo que nos mandaron Creo que, miren el mensaje que dice Dice, solo cuatro días más Es decir, creo que en cuatro días Sale ya lo que viene a ser Moco Renacida Así que este también vamos a estarlo probando cuando salga Miren, tenemos aquí la pared supuestamente de Moco Cuando salga Tenemos Un fondo Otro fondo o un icono otro más. Tenemos aquí el emote. le ojo. Bueno. Hasta luego, drones. No sé qué significa ese emote. Y estos son como los, los tokens que se van a usar para, para renacerla. Que dice, con un poder misterioso en su interior, este emblema puede usarse para renacer a Moco. Está bien. Vamos a enfocarnos y vamos a ganar esta vaina, pues. Aquí. Primera sangre Tenía otro por detrás de nosotros ¡Bumbal! si 130 es que tienen ahí? atrás. Tenés por detrás de Durani? ¿Cómo oh, no estabas ahí, Tachi? ¡Dios mío! ¡Por Dios! Son tiros, son de los Angelicales, son tiros. No sé, que sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, a Creo o Se gastaron Dos granadas de cuatro que pueden conseguir en el fondo Cada uno bueno. Ahí abajo de la escalera Hacemos que sea el fondo Le quité 100, si tenía que ya no tiene Reventable ahí abajo Primera sangre. Asesinato doble. Buena, buena. Todos tenemos buenas. Un F5. Se cambio una. Guau, te gusta más la buena, pero. Bien. sangre. Okay, a Tenías allá abajo dos, en la pared de hielo durani. ¿O dónde? Sí, sí, sí. En la en la blanca. Ay, yo sabía que estabas ahí. Catrice, fue. Julia. Yo lo sabía. Gente que no te he metido la granada como por... Sospecha, eh, la de no la te he No tengo vida, no creo. Un chiste, aquí. Ya no lo puedes curar, creo, ¿sí? No, no. Puedo no. Curar? no, no, no. no. no, no, no, no. Les, no oh. es yeah, Asesinato doble. Te de arriba, parce, qué falso. mic on, please. Enemy spotted. Se me tocado buena. Tumbado uno, rompe la pared. ¿Cuántos hay allá? Tres. No, se me mató. Ahora entra bien. Tumbé uno. Buena. Primera sangre. Hay uno por detrás, tío. No, pues me dije cuando llegué, me maté. Ay, si sí, yo juego pues, su madre. No, no lo remate. No, no tiro. se te fue está Tiene 172. rematando con unas ganas. Asinato doble. Toma las techo. Me está gustando me está esa ¿Qué oís? No sé, me gusta me sirve Vamos a rushearles por la derecha para que no se suban. Ok. Sí, sí. Bueno, me metí. Tengo más paredes, ya. Ustedes tienen más paredes. Ya pongo otra. Avance. No se suben, no se suben. Ahí no ato del Me dejé muy tocado que el tío el bicho. Los no tengo a todos ahí. F. primera no. sangre. No. Viene Tachi, viene, viene acá. 195. ¿Qué está Ay, parte le explotó la cara y no lo mató, parte que es mentira. Rara. Asesinato doble. Pasó uno por izquierda. madre, Primera sangre. No, tumbé no a una en el medio. Riquel No, y está sin internet, me voy a cambiar. ¿no? Si, sí, yo lo hago todo que hace. Justo al final, se me Curime detrás, curíme detrás. A tirar una que me hace una Ahí, oh. Ay, pars. <risa> Asesinato doble. Buena, buena. Mala mía, esa fue mala mía. Esta nos podemos perder, pues. Echenle ojo a la estrategia. Echenle ojo a la estrategia, bellezas. Estrategia, es que no hay estrategia porque no hay. <risa> Bueno, síganme, pues vamos a meternos todos por las casas de la derecha, mitad para reventarlos, pero no se quede ninguno. Vamos ningún. con el, el blanco que, más que se hace a la izquierda. No sé si Pero no se quede ninguno, bellezas. Perfecto. metí. Sí. Llegué. Ahí hay sí, uno. Sí sí. sí, sí, hay que matar a este rápido. Para atrás, ah, Vieron dieron a mí todito. Primera sangre. Aparte uno. Bueno, les va uno al de la valla ese de ahí. 97, no, está retocado. ¿Cuál? Tengo otro atras? Uno de acá, de una pre blanca. Es que tenés por ahí. Sí, sí, sí, sí, sí. Relájate. Buena otra. No lo remates, pa. ¡Te No lo remates, pa. Tengo uno a la izquierda. Tengo uno a la izquierda y Tachi otro a la derecha. cruce en el de izquierda, yo. Yo distraigo el de derecha. Procimo, <risa> procimo al, de al de derecha que está un tiro, un tiro, un, un, de ¿Un tiro de nada. Un tiro, un de nada. Un tiro, un de papá, ahí mi camarada, pero mucho, Ahí están los dos a la derecha, están los dos a la derecha. Tocado? No. No. Se tocado. Que lo remato. Asesinato. No, no, no. <ríe> ¿Sí? Uf, le he tocado. ¿Sí? bicho. Buena. Buena, buena. con esa nos metimos al top 38. Cuidado. Con dos más. Nos metemos al top. Casi casi 20 Que está bueno